el nuevo hogar de Aquaman Atlantis está por llegar a Fortnite. Corre y deja un buen like en el vídeo ahora mismo si te gustaría recibir el regalo de la nueva skin Galaxy gratis. Chicos y chicas, hoy hemos recibido muchísimos cambios que le estarán encantando sobre la nueva ciudad de Atlantis y además estaremos hablando sobre las nuevas filtraciones del nuevo modo de juego para los coches en Fortnite que llegarán muy pronto al juego, más tarde de lo que esperábamos, pero estarán llegando al juego muy pronto seguro, y hermanos... Estamos demasiado cerca de llegar a los 400.000 suscriptores, así que suscríbanse ahora mismo si les gusta el contenido y tú podrías ser el suscriptor 400.000 del canal. El ganador de esta semana ya ha recibido su skin, así que esta semana si quieres ser tú el ganador estaremos regalando 5.000 pavos a la Neox Army. Tan solo deberán suscribirse al canal para poder participar y dejar un like en el video. Vamos a por los 400.000 subs y recuerden apoyar el canal con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Ok chicos, hace realmente unos días que ya deberíamos... Haber obtenido una actualización con los coches dentro de Fortnite. Y eso no ha sucedido, desde luego. Ha llegado la semana 6 de los desafíos sin que tengamos novedades de los vehículos dentro del juego. Y eso es una caca de vaca. Recordemos cómo los coches están en el tráiler original de esta temporada. Realmente desde el principio Fortnite sabía que quería meter los coches en la temporada 3 del capítulo 2. Pero algo sucedió Y por eso están atrasando su lanzamiento. Así que no hay que preocuparse. Lo más probable es que debamos esperar hasta la actualización 13.40 del juego de Fortnite para ver cómo los coches regresan al juego. Incluyendo esto, todavía hay muchísima más información sobre los coches en los archivos del juego. Debido a que los coches debían lanzarse en la actualización 13.30... Y ya nos encontramos casi en la 13.40 Tenemos mucha información que darles acerca de todo esto Incluyendo nuevos audios sobre el nuevo modo de juego Uranium Que llegará a Fortnite con los coches Vamos a escuchar alguno de estos audios justo ahora Eso ha sonado realmente demasiado bonito Hasta parece que tendremos coches de lujo en el juego pronto <risa> No solo eso, sino que también se filtró este archivo cerca de la conducción de los coches Miren esto es que realmente este archivo se ha logrado obtener cogiendo todas las características de los coches y metiéndolas en un servidor privado, así que realmente así serán los coches en Fortnite próximamente o al menos demasiado parecidos a lo que ven ahora en pantalla. Y Epic Games ¿Qué está sucediendo con vuestro evento de cumpleaños hermanos? Vimos cómo publicaban esta imagen para la llegada de su cumpleaños donde al parecer iban a regalar una skin gratis para todo el mundo el día del aniversario de Fortnite pero el día ha pasado y nadie ha recibido ningún regalo Realmente estoy súper confundido hermanos ya que en todos los años anteriores Epic Games tuvieron un detalle con todos los jugadores regalando cosméticos de su aniversario Aparte de esto quiero felicitar a todos vosotros ya que probablemente muchos de vosotros ya habéis conseguido la skin Galaxy nueva de manera gratuita. Ya que podíamos conseguirla jugando el torneo en Android. Desgraciadamente yo no pude jugar el torneo de Android entonces... No pude conseguir la skin finalmente Así que probablemente esta skin salga para la tienda de Fortnite Para aquellas personas que no pudieron conseguirla Si es así y sale en la tienda de Fortnite Intentaré regalarle la skin a la mayor cantidad de personas posible de la Neox Army Así que hermanos, deben apoyarme Dejando un buen like en el vídeo Y usando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite ya que seguramente muchos de vosotros no tenéis dispositivos Android o quizás no pudieron clasificar entre las 10.000 primeras personas de Europa para conseguir la skin gratis. Chicos, el agua del juego volvió a bajar considerablemente. Al parecer ya nos encontramos en una de las fases finales del agua bajando en el juego. Así que Fortnite nos tiene algo preparado o tiene algo pensado para cuando el agua baje del todo. Si el agua está bajando en el juego, es para algún propósito desde luego, así que probablemente estaremos viendo un nuevo evento en el juego y seguramente se trate del Kraken. Aquí debajo en la primera línea de la descripción les dejaré el vídeo hablando sobre el evento final de esta temporada para que no se lo pierdan. Y chicos, como ya sabéis, Fortnite al parecer no ha extendido de momento esta temporada, por lo que de momento ya llevamos más de la mitad de la temporada cubierta. Entonces, como los coches estarán llegando al juego en un par de semanas, lo único que nos queda importante ahora mismo es la nueva ubicación de Aquaman que estará llegando al juego demasiado pronto. Se trata de Atlantis... Lógicamente, esta ubicación estará llegando al juego 100% seguro. Mismamente, Fortnite también reveló parte de esta nueva ubicación hace muy poco con el tráiler de Black Manta y Aquaman, mostrando un pequeño easter egg de cómo sería Atlantis en Fortnite. Entonces, al parecer, así de grande sería este lugar cuando terminen de construirlo y meterlo en el juego finalmente. Al parecer ocupará todo este lugar que están viendo en pantalla, Atlantis quizás se convertiría en la ubicación más grande del juego de Fortnite jamás vista. Lógicamente, esto debe cambiar por completo, y en cuanto salga la primera novedad acerca de este lugar, la tendréis en el canal sin duda alguna hermanos. No pueden perdérselo. Aquí... Tenéis cómo va a verse en la versión del minimapa de Fortnite la ciudad de Aquaman Y prácticamente como veis parece que ocupará todo este área de aquí de abajo Por lo que será realmente un área demasiado grande para el mapa LOL Además hace poco filtramos que realmente muy pronto meterán una skin femenina relacionada con Atlantis Y será la skin de Mera probablemente esta skin estaría llegando con la llegada de Atlantis al juego, así que vayan preparando sus pavos, bros. Al parecer, detrás de la imagen que filtró Fortnite en su tráiler oficial, podemos ver una gigante pared de agua que estaría en Atlantis. Algo realmente parecido a lo que ya vimos en el evento final de la temporada anterior, entonces... Ese pequeño dato quizás nos puede revelar cómo sería la ciudad de Atlantis desde dentro probablemente. Realmente no tenemos todos los detalles de cómo Atlantis será dentro del juego de Fortnite, ya que muchos de los archivos todavía se encuentran encriptados y es, y es imposible descifrarlos, pero probablemente y lo más seguro es que sería algo demasiado parecido a lo que están viendo en pantalla. Algo que os va a hacer explotar la cabeza. Muy seguramente se trate de una ciudad enorme llena de estatuas. De mucha decoración y ambientada en cosas de Aquaman. Y del agua del océano por supuesto. Por lo que imaginaros algo así pero con una pared gigante rodeando Atlantis. Esto será demasiado épico dentro del juego. Espero que Fortnite realmente meta muchos easter eggs. Y secretos dentro de esta nueva ubicación En fin, ya sabéis que Epic Games lleva mucho tiempo trabajando en esta ubicación Por lo que muy seguramente metan demasiados secretos que estaremos resolviendo poco a poco en este canal Esto realmente va a estar demasiado increíble hermanos ¿Sí o no, Neox Army? ¿Creéis que Atlantis será una auténtica locura? Comentarme en los comentarios qué os parece el vídeo de hoy y si os ha gustado mucho, espero que así sea y que todo el mundo que no está suscrito se suscriba para poder llegar a los 400.000 suscriptores. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. Recuerden pasarse por la descripción que ahí tienen cosas interesantes.